Escándalo total. Morena Real destruyó a Jorge, su padre. Morena Real sorprendió a propios y extraños al publicar una serie de historias en Instagram con fuertes críticas hacia su padre, Jorge. Cuando la relación entre padre e hija parecía ser intachable. Morena sacó trapitos al sol y revolucionó el mundo de la farándula. Desde hace un tiempo, Morena ya no se guarda nada, le responde a sus detractoras de manera agresiva e incluso también se animó a protagonizar una pelea mediática con Natasha Haidt, una de las personas más picantes del ambiente. En esta oportunidad… More sacó a la luz algunas diferencias que tiene con su padre, Jorge. Muestra que es el mejor papá del mundo, pero realmente no lo es. Ha dejado cosas por nosotras, es cierto punto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice, tampoco es cierto. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe, escribió la joven.